Bien, buen día. Vamos a, a resolver el ejemplo del ejercicio, el ejemplo 10.6. Dice, haya la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuyo producto de pendientes a dos puntos fijos permanece constantemente igual a k igual a 2. Entonces, vamos a traer... Un sistema de referencias y después lo vamos a ir reemplazando. Pero, ¿qué cosas tenemos en este sistema de referencias? Dice de los puntos, de los puntos. Entonces, estos, estos puntos en realidad están formando eh, este punto que yo voy a poner acá ¿sí? que va en realidad se va a mover. Entonces, el punto está acá, acá, acá, acá y va a conformar el lugar geométrico. Y ese lugar geométrico va a estar representado por ahora por ese punto P. Como ese punto P no lo conocemos, es X Y, lo vamos a anotar X porque tiene coordenada X y coordenada Y. Bien. Ahora yo lo, lo que voy a hacer es voy a borrar esto y voy a traer la segunda, la segunda figurita que es la misma. Entonces, lo único que acá no está es que esto es, eh, vamos a poner más grande. Y acá no dice que es x y nada más. Entonces voy a borrar esto. ¿sí? Y voy a poner esto por acá entonces y, y seguimos con el, con el análisis dice cuyo producto dependientes a dos puntos fijos entonces yo podría poner los dos puntos fijos por cualquier lado pero nosotros habíamos ya conversado este, en, en, al principio del año que para aprovechar la simetría, si yo pusiera un punto, podría poner un punto acá, y un punto acá, o un punto acá, y un punto acá, que sea simétrico Entonces, en este caso, voy a poner los puntos en forma simétrica acá, y acá Entonces, si yo pongo punto, por ejemplo, A, este sería un punto menos A, y le vamos a llamar A' prima. Entonces, las coordenadas de este punto, ¿cuáles van a ser? Y va a ser A0, porque es A para acá y 0 para arriba. Entonces, la coordenada, las coordenadas de este punto van a tener que ser menos A0. Y entonces estamos diciendo que A es, en este caso, mayor que 0. ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? El, la la, lo que nos pide es la ecuación del lugar geométrico de los puntos los puntos verdes estos donde el P es uno de ellos el, el que está en rojo dice cuyo producto de pendientes a dos puntos fijos permanece constantemente igual a acá, igual acá entonces tengo que buscar la pendiente y la pendiente va a ser esta pendiente y esta pendiente ¿Sí? Y a esta la vamos a llamar la pendiente del punto P al punto A' le vamos a llamar M' Y la pendiente del punto P al punto A le vamos a llamar M Lo mismo que hicimos recién, voy a traer un dibujo que yo ya preparé y que Yo ya preparé uno de más había sido bueno, Y este dibujo le va a sustituir a este, Entonces, puede ser por razones estéticas nada más ¿sí? este yo me he dado cuenta que en, en, nosotros siempre preferimos que sea todo lindito qué sé yo ahora después cuando empiece a hacer las ecuaciones ya digamos no voy a poder seguir con esto entonces dice entonces la ecuación principal del lugar geométrico se va a obtener a través de la producto de pendientes entonces m por m tiene que ser igual a 2. Yo voy a usar el K. Yo voy a usar K para nosotros ahora. Entonces lo voy a hacer, lo, lo voy a hacer para distintos valores de K. Y entonces, ¿qué va, eh, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, esta es la, la ecuación fundamental sobre la cual yo voy a trabajar y debo tener que calcular cuánto es m lo voy a poner en otro color para decir que esto es un cálculo auxiliar m si yo vengo acá si yo viniera acá m siempre es delta y sobre delta x sí y delta y es si esto es xy esto es y menos cero y dividido x menos a. x menos a. Y m' ¿cuánto va a ser? Y bueno, pero acá yo tengo esto mismo. ¿no? Desde acá hasta acá es una distancia de a. Y desde acá hasta acá es una distancia de x. Por tanto, es y sobre x masa. ¿Sí? Entonces yo voy, a, yo voy a decir acá que esto es, en definitiva, en realidad puedo poner eh, sí solo sí, ¿no? Porque no es que solamente esto va a implicar lo que voy a escribir ahora, sino que lo que implico, lo que escribo, va a implicar también para atrás. Entonces, esto es Y sobre X menos A, por Y sobre X más A, igual a K. Bueno, pero esto es, eh, voy a poner acá la, la, la implicación, y esto es Y cuadrada dividido, esto es X menos A por X más A, x menos a por x más a es eh, lo que se llama diferencia de cuadrados, es x cuadrado menos a cuadrado ¿Sí? entonces esto es x cuadrado menos a cuadrado igual a k entonces lo que tengo que hacer es tratar de poner todas las variables las variables de un lado y las constantes del otro lado Entonces, lo que voy a hacer acá eh, antes que nada, voy a mover un poquito esto para que sea para que esté un poco mejor Entonces, lo que, lo que va a pasar es que y cuadrada sea igual a k por x cuadrada menos a cuadrada y esto es igual a k por x cuadrada menos k por a cuadrada entonces esta variable tendría que estar acá entonces resto k acá me falta resto k por x cuadrado y me queda, y lo voy a escribir acá eh, y cuadrada menos k por x cuadrada es igual a menos k por a cuadrado y como lo quiero eh, lo quiero poner primero x y después y de, voy a llevar esto de este lado y está un poquito más acá y entonces tendría que poner el signo más acá ¿no? ¿Sí? acuérdense que de esto de esto paso acá ¿Sí? entonces todo esto me queda como un desarrollo que después voy a poder eliminar para hacer alguna discusión. Entonces, este, nosotros ya sabemos que podemos encontrar una, una ecuación canónica dividiendo todo por k por a cuadrado. Y si yo tengo que dividir acá, no puede ser. K ahora no puede ser cero, ni a puede ser cero. ¿Sí? En este momento. Antes sí. ¿Está? antes sí puede ser 0 pero ahora no entonces al dividir esto me queda me va a quedar acá me va a quedar x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada podríamos poner más y poner el, la, la división acá ¿no? y acá me quedaría k por a cuadrada igual a 1 y esto, lo vamos a poner así, vamos a poner así, eso que está ahí enlazado se asemeja, a primera vista parece ser una hipérbola, pero ¿qué pasa si k es igual a menos 1? Si k es igual a menos 1, puede ser menos 1, y sí, porque es distinto de 0. Si k es igual a menos 1, esto es x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre a cuadrado, igual a 1. Que esto en definitiva es x cuadrada más y cuadrada, igual a a cuadrado, entonces esto es la circunferencia... de radio eh, a. Vamos a poner a. una circunferencia para acá igual a menos 1, tengo eso entonces eh, yo voy a hacer el análisis acá no tengo un eje un eje para acá pero lo puedo aplicar donde acá voy a poner el 0 para acá que es un real y acá está el menos 1. ¿Sí? Voy a borrar esto. Hay que sea un poco más chico. Voy a borrar esto. Y acá es la circunferencia de radio A. ¿Sí? Entonces, ahora voy a, me voy a fijar en que si K es positivo, o sea, no 0 pero todos los positivos si K es positivo entonces si K es mayor que 0 entonces eh, siempre va a ser X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre K por A cuadrada igual a 1 y esto es una Hipérbola. ¿Y cómo es la hipérbola? ¿Está en forma horizontal? ¿Es una hipérbola así o es una hipérbola así? Y es claramente una hipérbola así. ¿Por qué? Porque el signo positivo tiene el eje X. Entonces, hipérbola horizontal. Entonces estamos haciendo, un un, a partir de este ejemplo, no para k igual a 2, sino para cualquier k. En particular, acá está el k igual a 2. Entonces, si, yo, si esto fuera un ejercicio, diría directamente la hipérbola eh, x cuadrado sobre a cuadrada menos y cuadrado sobre 2a cuadrado. Y esa sería la hipérbola horizontal de la respuesta del ejemplo. Pero yo me estoy valiendo de ese ejemplo para sacarle más jugo al problema, ¿no? Entonces acá todo esto es hipérbola eh, horizontal, ¿sí? Eh, vamos a cambiar y vamos a hacer a partir de menos uno para allá todos estos. O sea, quiero es decir K menor que menos uno. Cuando k es menor que menos 1, este número negativo lo tengo que contrastar. Que primero lo que tengo que ver es que me va a salir x cuadrada sobre a cuadrada. Y voy a poner acá más y cuadrada sobre el valor absoluto de k por a cuadrado igual a 1. ¿Sí? Porque como k es negativo, si k es negativo, eh, yo puedo escribir este, este, en lugar de este menos, este, poner un, un más acá y poner un menos acá. Pero menos k, si k es negativo, menos k es positivo. Entonces por eso pongo el valor absoluto de k acá. Ahora, el, cuando k está por acá, por ejemplo, que es menos 2. Claramente se ve que K, el valor absoluto de K por A cuadrado es mayor. ¿sí? Entonces, eh, K por A cuadrado es mayor que A cuadrado. Entonces, va a ser una elipse. Una elipse. Si esto es mayor, va a ser vertical. O sea, una elipse de esta forma. ¿sí? Bien, y vamos a tener que volver a usar un número, un color que ya usamos. Y ahora vamos a ver qué pasa en esta zona. En esta zona. ¿Sí? Eh, voy a poner entre paréntesis ahí. Esa zona. ¿Qué va a pasar? Y bueno, en esa zona k es menor que 1, pero k por a cuadrado. ¿sí? K. Menor que 0 y mayor que menos 1. K es negativo, pero en valor absoluto es menor que 1. Entonces, la, la ecuación sigue siendo x cuadrada sobre a cuadrado más en la misma ecuación, valor absoluto de K por a cuadrada igual a 1, pero en este caso, K por a cuadrado es menor que a cuadrado. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de k es menor, está entre 0 y 1. Entonces, por eso es elipse, elipse horizontal. Elipse horizontal. Bien. Entonces, ahora... Me faltaría solamente rellenar, eh, con K igual a 1, ya sé, lo un, el único momento que me falta rellenar es con K igual a 0. Y yo eh, voy a hacer esto, voy a ahorrar esta parte, voy a ahorrar esto. Bien, ahora me voy a animar a hacer una cuenta con, no esto, sino con K igual a 0. ¿Qué pasa si k igual a cero? Quiere decir que alguna de estas dos es cero. Y para que tenga, para que tengamos pendiente cero, mi punto P tiene que estar acá. Porque entonces M' va a tener esta pendiente y este M va a tener esta pendiente. ¿Sí? Entonces todos los puntos que están en, en, en la recta Y igual a cero van a cumplir con esa, con esa premisa. Entonces si K es igual a 0, entonces vamos a tener una recta que es eh, X cero. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las... las este, está un poquito desordenado, pero acá vamos a tener una... Eh, esa elipse o hipérbola o, o circunferencia en definitiva se va a degenerar en una línea o una recta mejor dicho porque son, todas son líneas sí, sí, prefiero poner recta sí. recta es y igual a cero entonces con eso eh, terminamos este, este momento y eh, apenas regresemos vamos a, a verlo a esto en una, en una jugada de GeoGebra. Acá tengo, acá tengo lo, de, lo de GeoGebra clásico 5. Entonces... Eh, voy a colocar un punto eh, básicamente voy a colocar un punto acá y ese punto se va a llamar a y mi a entonces va a ser igual a x de a ¿Sí? el a que yo estoy usando acá va a tener un, un lugar entonces yo podría encontrar con simetría axial con este, axial podría poner este punto y este eje y me metería un otro A pero directamente es A' igual, eh, igual a menos A y también esto se puede mover sin problema y siempre voy a tener acá la, eso ¿no? entonces lo que me faltaría sería un deslizador para acá eh, ese deslizador no puedo poner para cualquier valor sino que acá el nombre le voy a dar k y acepto que sea de menos 5 a 5 porque ahí ya están todos el 0 y el menos 1 que son que son los que eh, que ya había visto ¿no? entonces eh, lo que voy a hacer ahora si se ve, es x cuadrado sobre a cuadrado Voy a poner la ecuación acá. Ecuación es eh, ¿se ve? Sí. x cuadrada dividido a cuadrada menos y cuadrada sobre... Acá voy a poner paréntesis por a cuadrada, eh, igual a 1 igual a 1 eh, bueno, cuando volví del corte lo que hice fue, voy a poner acá como la entrada, ¿sí? así es como yo entré eso no entonces, evidentemente cuando K es igual a 1 porque es positivo ¿sí? es hipérbola horizontal cuando estamos en 2 sería la respuesta del problema este ¿sí? sería así pero ya que estamos, vemos que cuando yo hago que K sea más grande eh, como no, te, no muevo a la curtosis de la rama de las parábolas es cada vez menor. ¿Sí? Y en el... Eh, ¿Cómo se llama? En el límite, cuando cada tienda infinito, esto... Les pregunto... ¿A dónde tendería, no? ¿Sí? ¿A dónde tendería eso? ¿Está? Bueno, volvamos a poner un número... Un número... Vamos a poner en cero, a ver qué pasa Y este, acá me dice acá me dice GeoGebra, no lo puedo calcular ¿Por qué? Porque yo puse el 0 acá ¿no? Fíjense acá, el cero está acá Entonces GeoGebra no puede hacer la división ¿sí? Entonces por eso no, no te no da nada Ahora el menos 02 dos, sí, ¿sí? Ya, y hasta, hasta menos 1. Ahí aparece todo eso. Esto es claramente una elipse. Y esto no sabemos si es claramente una circunferencia hasta que podamos eh, hacer que eh, veamos la cuadrícula. ¿Sí? Y veamos en, en la vista gráfica, en el eje X, números. Y en el eje Y, los números también. Entonces sí, ahí se ve que es 1, menos 1, menos 1, 1. Es una circunferencia. Y después se va a ir, vamos a obtener la elipse y cada vez más ¿sí? vertical. ¿Está? O sea, que el único lugar donde GeoGebra no nos va a poder dibujar nada es este. la pregunta es, y que ahora se ve, se ve claramente que esos, estos puntos estos puntos que yo tenía, que yo supuse pertenecen o no al lugar geométrico y claramente el lugar geométrico está pasando por esos puntos o sea que P en algún momento puede ser A y en algún momento puede ser menos A sí y ahora lo que vamos a hacer es vamos a, vamos a poner un punto vamos a poner un punto y le vamos a llamar y le vamos a rebautizar como P a ese punto P y vamos a encontrarle vamos a buscar acá el segmento prima P y A'P y esos segmentos se llaman F y G ¿sí? y lo que nosotros vamos a hacer es buscar a ver dónde está la pendiente la pendiente ¿Sí? vamos a ver si si, le, si hacemos la pendiente en f nos va a dar m y yo lo voy a rebautizar m' acuérdense y cuando lo hago acá me va a dar m1 entonces voy a rebautizarla a esto como eh, perdón primero a esto como m' eh, M' y a esto como M, porque así lo habíamos puesto. Entonces lo que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es voy a sacar una cuenta con un texto. Y voy a poner eh, objeto M. Eh, voy a poner acá. Por objeto M', M' Igual, y ahora voy a hacer el objeto M de vuelta, pero adentro lo voy a multiplicar por M'. ¿sí? Acá ya me está saliendo 1,5. Fíjense, yo voy a mover el punto P. Y las pendientes pueden cambiar como quieran. Pueden cambiar como quieran. Pero el producto de las pendientes siempre vale, en este caso, 1,5. ¿Por qué? Porque K es 1,5. ¿Sí? Yo voy a cambiar esto a un, a, a 0,5, por ejemplo. Y voy a, poner, voy a Ah, se, me, se me fue el punto el punto ahí Lo voy a sacar acá bueno, es igual igual bueno fíjense que acá es 03 pendiente menos 0,97 la otra pendiente pero el producto es menos 0,3 igual que acá aunque yo moviera por cualquier lado ¿Sí? Y ahora, cuando es menos 1, menos y entonces las pendientes pueden cambiar, pero el producto sigue siendo menos 1. Y lo interesante de acá es que si yo sacar el ángulo, creo que acá está el ángulo, entre este y este, bueno, ahí me va a 270, pero yo lo puedo cambiar entre este. Y este me da 90, ¿no? eh, Está muy sensible GeoGebra, en está el, el, el... la opacidad le voy a poner en 0 y ya está. ¿Sí? Eh, puedo cambiar el, el colorcito la, al trazo este para que vean que este es el color del... entonces yo muevo y en una circunferencia, siempre que, que yo que yo una un, la cuerda de un punto con un, con un diámetro y la cuerda del mismo punto con el otro diámetro, siempre va a haber 90 grados entonces una de las formas de sacar 90 grados es si tenemos un compás un compás y una... Y una este, una regla, bueno podemos poner cualquier lugar de la circunferencia un punto y sacamos la, la unimos la, las rectas y va a estar a 90 grados. Bueno, si seguimos así, también acá k es igual a menos 2,5 y sea lo que sea las, las pendientes individuales, el producto siempre es menos 2,5. Bueno, esto sería esto sería todo.